¡Muy buenas a todos! Soy Premier Total y vamos a probar el Quo un videojuego que es una mierda pero vamos a ello a ver qué tal vamos a ver vamos a ver Una atleta que corre mucho pero vamos a empezar vamos ah, toma por culo vamos vamos, que tú puedes no, no ha caído. Vamos para allá, vamos. Vamos, cuidado. No, me jodas, tío. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿no? A la saca sin vale, vale. atrás, venga En ver vamos Vamos Vamos, con la rodilla Moble, vamos Vamos, vamos 5 metros con 8, venga Venga, ah, venga, Vamos a ver si podemos andar un poco No podemos Para adelante, y sí, morro, sin cara Sin frente, sin nariz, sin cara Lo no, que se hizo en completo para no hay que ir para adelante hay que ir para adelante para adelante para adelante tampoco para hacer para adelante vamos a ver para atrás en toda la nuca, ahí. pum, ahí va la, si que este tenemos ya ruedas o unas vistas para que lleguemos a los metros o por ahí sabes Sí. pasa que vamos no, no se, no, se no, no, van a llevar. vamos hasta una tortuga nos gana vamos vamos vamos para adelante no para atrás me cago en la puta tío venga ya toma por culo me cago en su ah, sí, la... sí, morros vamos si sí. eh. vamos a un pasito pasito adelante, para, para atrás no, para adelante, un poquito, no tampoco nos pasemos, para atrás no, para adelante, tira para adelante, tira para adelante, tira, para adelante, para adelante. Oh. vamos vamos adelante adelante adelante que está pegando la jota adelante tampoco nos pasemos eh cuidado no, cuidado cuidado ahí va bueno vamos a intentar hacer unos cuantos a ver si conseguimos sí. va a ser una completa mierda vamos, vamos vamos vamos con la rodilla vamos con la rodilla, con la rodilla. no para adelante no para adelante vamos vamos vamos vamos si si si si podemos vamos sea tu récord mundial venga ya no nos nos queda casca adelante vamos sí vamos tenemos 10 metros lo que sea. vamos podemos hacer unos cuantos metros vamos 10 vamos. metros sí sí bueno, aquí dejamos este juego que es una mierda. Y bueno, a ver si aleta consigue correr y jugar bien. Hasta luego.